Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Como recordaréis, en el vídeo anterior mi hermano hizo un vídeo de que proponía comprobando TikTok y Among Us y funcionó. Pero bueno, hoy les voy a traer un vídeo mucho más súper realista. Como sabéis... Obviamente vamos a jugar Roblox, pero un juego que se nos dé la gana. Muy bien, así que nos metemos a Roblox. y análisis. Muy bien, vamos a jugar Pac-Man Monster Pero ese video no era para eso Vamos a jugar Granny Así que escribimos por aquí Granny Como sabéis, aquí ya tengo estos juegos de Granny Pero yo voy a buscar uno que era este ¿Se escuchan los pingüinos de Madagascar? Muy bien, pues ya estamos aquí Si escuchan pingüinos de Madagascar Es que lo estoy viendo A ver Bueno, ya estamos por aquí que es el juego de IT. Cancelar. ¿Y por dónde nos...? ¡Oh! ¡Pues vale, chavales Nos metemos... no sé si por aquí. ¿Por dónde nos meteremos? Cancelar. Ya creo que ya va a iniciar la partida. La forma que tenemos de proteger animales indefensos como ustedes es llevando al doctor Salite ante la justicia. Estuvieron en su submarino, así que necesito escuchar todo lo que saben. Tío, pero ¿qué demonios está pasando aquí, tenía? Aquí ten. Aquí tenía. Bro, pero qué está pasando? Yo no me puedo meter a esta puerta. ¿Qué habrá pasado, tío? tío Ah, pasado? lo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Allí hay una puerta que. Es que estas puertas las podías pasar. Me acuerdo. Pero lo que no podría saber es que el laboratorio del doctor Salitre en Venecia está desarrollando en secreto un arma mortal: el suelo de Medusa. No, pero ¿dónde nos metemos? A ver, voy a poner la cámara un poco más en. Bro, ¿pero nos tenemos que salir de ahí, Rocho? Ahora no. Vaya, pues vamos a buscar otro de Cranic. ¡Cranic! vale si sí, yo me acuerdo que era un juego ah. este era vamos a jugar un hobby a ver qué tal nos sale ahora sí vamos a jugar a gran vale no tío me voy a matar Para no. Que todo, todo, solo no. ¡No! ¡Se le fue el mono! Bueno, pero bro, igual spider es un euro, ¿eh? Ok, pues nos vamos por aquí. Bro, bro, ¿pero por qué me caigo? Ay, me da cosquillitas. Pero bro, pero bro, que nos hemos preparado todas nuestras vidas. Derrotaremos a o moriremos en el intento. Kowalski, ¡Cancela nuestra improvisación! Sí, ¿sí? ¡Rico! ¡Equipamiento! ¡Gabito! ¡Haz eso que me encanta! ¡Ja, <risa> aún es gracioso! Super sí, ¡Buenas noticias! ¡Nos van a reponer la clase! ¿Tengo... ¡Sí! ¡Al fin lo pasé después de ocho bien intentos! <risa> ¡No! ¡Esta misión no es tan patética. patético! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿A quién le dijiste patético? <risa> ¿Ves, Rico? Por eso no puedes tener cosas caras. Soy bastante bueno con las computadoras. a pingüino. Uh, son muy tiernos hasta cuando duermen. No para mí. Quiero estas bolas de grasa fuera de mi camino y fuera de mi misión. Envíenlos a una casa de seguridad, el lugar más sí. remoto. ga. Solo somos pingüinos. Los pingüinos son nuestra sangre, de lo muestro ¿Y si alguien va a salvarnos? Somos nosotros, pero siempre es estamos a una altura de 8 kilómetros. Eso limita nuestras opciones. Yo fabrico mis propias opciones. Vale, chavales, aquí ya. Muy bien, la cosa. Ojo que no nos vayamos a caer como tontos otra vez. Qué fastidio ese momento. A ver, tío, que voy a mover la... No, eso no. Vale, quiero llegar hasta el fondo. Aquí en los bloques es donde ¿Qué? nunca lo puedo pasar. No diría a París, Francia. Olvídenlo, no sus impuestos. Entonces un Perfecto. Ahí está nuestro transporte. No puedo quedarme, chiquita. Estoy casado con el ah, rico, más atitud. ¡Tiramos un tío. ¡Ojo! que ¿Cuántos están cayendo ahí? ¡No! Vale. ¿Dónde está el chico? ¡No! Teléfono. ¡No! ¡Aquí es donde siempre me caigo! ¿Vale? Vuelta a la civilización, si queremos derrotar a Dexco, hay que averiguar dónde atacará después. Río de Chaleo. ¡Ah! Pero Brock es imposible. Ah, no, no es imposible. Ulises, podrías, por favor... Siento es que me caí. Pero uno es ese te vas a enterar Ya toda la ah, no Son muchos ¡Ay! ¡Qué ¡Está comiendo por estrés! ¿Otania? Ya, ya. ¿Ese manchita... Otaño, oh. Vamos a ¡Qué se a ah. formas este juego